hoy con el señor Ramiro Fernández que es director comercial de esta empresa Nueva Ventana que también se ha adaptado para el Covid 19 y la verdad es que no había más remedio hay que protegerse y cómo lo hacemos pues fijaros que ellos también han tenido esta iniciativa que me ha parecido una maravilla porque la verdad es que ellos que cuentan con un material muy bueno pues esto va a ayudar también a los contagios tanto bueno fijaros también para empresas que tienen ordenadores y que lo tienen que utilizar varias personas pues también nos contaminamos lo que es el teclado la pantalla ...porque ya sabe que este bichito anda por todos lados... ...bueno pues eh, hoy hablamos con usted... ...que es un profesional también del tema... ...y queríamos saber cómo os habéis adaptado... ...yo también a la apertura... ...y a dar un servicio muy necesario también... ¿no? Bueno, pues eh, lo primero, eh, muy buenos días. Eh, nos hemos adaptado como prácticamente todas las todas las empresas, manteniendo evidentemente todas las normas de sanitarias que nos obligan para poder eh, reabrir y sobre todo por la, para velar por la seguridad de, de nuestros clientes y, bueno, eh, y de los trabajadores. ¿no? Y aparte lo que estamos ofreciendo es un servicio de unas mamparas eh, para proteger del COVID. Eh, esas mamparas tenemos dos opciones, que son tanto en vidrio como en en eh, metraquilato con diferentes medidas eh, mmm. Y las, una de las cosas es que las podemos tener eh, prácticamente con servicio eh, eh, inmediato. Uh -huh. Y son aptas un poco pues, para proteger eh, los negocios, tanto, tanto a los clientes como a los, a los, a los propios empleados del, del, del mismo. ¿Y bueno, cómo es el mantenimiento de esta mampara Pues mira, las, tenemos las mamparas de vidrio, son de vidrio, de cuatro, de, de vidrio te, eh, templado de 4 milímetros. Esas mamparas se limpian fácilmente con cualquier producto que lleve un poquito de alcohol. Alcohol, con lo cual es muy fácil eh, lo que es el, el eh, mantenimiento de la mampara. Con el tema del eh, metraquilato ya es un poco más complicado, ya que no se puede utilizar cualquier tipo de alcohol, ya que daña un poco esa, eh, pues, lo que es el material. Por eso nosotros recomendamos que por fácil limpieza y por todo, pues que sean mejor mamparas de vidrio que de metraquilato. Uh -huh. Además con el vidrio tenemos un servicio prácticamente inmediato y además nos podemos adaptar a cualquier tipo de diseño que necesite un cliente en un momento determinado. Claro que esto no vais al establecimiento tomáis medida donde se quiere poner uh -huh. y la adaptáis y vosotros mismos la, la montáis. ¿no? Sí, nosotros hemos hecho un, hemos diseñado una mampara sumamente competitiva eh, con unas medidas que van de, que son 700 que son eh, de altura unos 700 milímetros y de ancho un metro que las tenemos desde un precio de este 55 euros que creo que es un precio sumamente competitivo para que todos los comercios puedan acceder a una mampara de protección sin ningún tipo de problema uh -huh. independientemente luego efectivamente nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de diseño que necesite pues, cualquiera de nuestros clientes sin ningún tipo de problema. Y lo más importante es el plazo de entrega, son plazos de entrega muy rápidos, eh, para cual pues bueno, como prácticamente todos nos hemos tenido que incorporar prácticamente de un día para otro, pues el hecho de poder disponer de una mampara de protección en prácticamente menos de 24 horas pues creo que es una ventaja y algo muy, pues, muy necesario para todos los comercios de Marbella. Eh, no necesita obra o necesita un tipo de obra para hacerlo? No necesita la, ningún, tipo de, ningún tipo de obra, es, es un montaje muy sencillo, nosotros además las dejamos instaladas, eh, su peso es relativamente, es decir, se puede adaptar a cualquier tipo de mesa de trabajo y son pues, ideales para, tanto para oficinas o para comercios que necesiten pues, una atención al público. Uh -huh. Bueno, la verdad es que aparte de la mampara, vosotros hay un servicio muy amplio y ahora vemos ya que va a estar la construcción, está otra vez, que es? ...se puede, bueno, depende en qué fase... ...pero también a la fase 2... ...que ya entraremos próximamente pues este, habré también que hacer reformas que teníamos que hacer en la casa de renovar también lo que es ventana puerta eh, qué novedades eh, tenéis para esta temporada para este año pues la verdad es que el tiempo de confinamiento yo creo que ha servido para que muchos muchas personas se, han, se, han, se hayan dado cuenta de que en sus casas pues existen deficiencias de, pues, bueno, de, de todo tipo ¿no? de mantenimiento ¿no? y una de las partes más importantes de una casa hoy día es el tema de las ventanas sobre todo porque es la parte que te permite pues aislarte lo que es el interior de la casa, del exterior y lo que forma parte o aumenta considerablemente lo que es el confort de la, el puesto, el, el, el confort de la casa, ¿no? Eh, en concreto, pues en nueva ventana llevamos muchos años eh, vendiendo ventanas. Eh, Trabajamos con, eh, con PVC, tanto de ventanas de PVC como de aluminio, y con las principales marcas del, del mercado, fundamentalmente Comerlin, que es nuestra marca eh, número uno en, en, en PVC, y durante este tiempo pues, hemos eh, incorporado pues, en la exposición, eh, por ejemplo, ahí tenéis eh, pues, ventanas correderas en aluminio, tanto de la marca Cortizo como de la marca Calai, que son número uno de prácticamente el mercado en, en, pues, en aluminio. ¿no? Son preciosos además, ¿no? Los la ¿Verdad es que son diseños muy minimalistas? Y para la limpieza. Ahora que no hemos dedicado tanto, ¿verdad? Que no es lo mismo limpiar... Pues este material, que limpia una madera o limpia y tal, la verdad es que es mucho más jodido, más higiénico también. Sí, la verdad es que las ventanas que se hacen eh, actualmente, que se fabrican actualmente, ya son ventanas eh, pues, de una gran eficiencia, tanto térmica como acústica. Eh, y una de las grandes ventajas es que prácticamente no requieren ningún tipo de, eh, pues, de mantenimiento. ¿no? Además, en concreto, las ventanas eh, Comerlin pues, ofrecemos hasta 10 años de garantía y, y ya, ya te digo, ningún tipo de problema para la limpieza. Pues nada, estupendo, yo me no he divinamente a la situación y bueno, sí me gustaría que tengáis una página web o un teléfono de contacto para las personas interesadas eh, que no sabían, porque hay personas que nos dicen no sabemos dónde encontrar unas mampas, unos una separadores para aislarnos, ¿no? ¿Dónde lo pueden hacer? Pues mira, en nuestra página web, en novaventana.com pueden ver efectivamente todo, todo el producto que nosotros, que nosotros eh, disponemos y sobre todo pues poder contactar con, con nosotros. Pues estupendo, enhorabuena. Y bueno, a veces salimos ya definitivamente de todo esto, pero bueno, de todas formas yo creo que van a servir para prevención, por si hay un repunte y hay una cosa que deberíamos de tener en cuenta: es el tener la mascarilla, una protección, una mampara si trabajamos y cara al público y es excepcional. Así que de verdad sí, hay un precio que, asequible que me e, parece Hay que todavía. ser un precio muy asequible y efectivamente yo creo que lo importante es que la responsabilidad de todos nosotros para poder pasar cuanto antes de esta, de esta situación ¿no? que nos ha tocado. Pues muchas gracias, ¿no? muchísimas Buenas, gracias a a vosotros, gracias. muchísimas gracias.